Hola qué tal amigos de Youtube hoy les traigo una combos de Mortal Kombat de 9 los combos con escorpión y cabal por equipos nos veréis en los próximos videos. comencemos mi nombre es Coco Bandicoot. Get over here! Bueno chicos, espero que les guste este video. Suscríbete a mi canal de YouTube. Mi nombre es Coco Bandicoot.